Buenos días, soy Yasmín Romero y les doy la cordial bienvenida al primer taller del espectro del 2023. Desde la Agencia Nacional del Espectro, gestionamos el espectro radioeléctrico con un enfoque innovador y de inclusión social para contribuir con el desarrollo de las comunicaciones y la calidad de vida de los colombianos y las colombianas. Antes de iniciar este taller, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram nos encuentran como arrobaane-piso-colombia, en Facebook como arrobaane.colombia, en LinkedIn como agencia nacional del espectro. Bueno, y hoy abordaremos cuatro temáticas principales. La primera, el espectro para atender el crecimiento futuro y la masificación de las aplicaciones IoT, Internet para las Cosas. El espectro para soportar la transformación de los sectores productivos. La identificación del espectro disponible para el transporte de datos de alta capacidad. Backhaul. La masificación del uso del espectro para facilitar el acceso al recurso por parte de nuevos actores, aplicaciones, servicios y mercados de telecomunicaciones. Así como promover la conectividad en zonas desatendidas del país. A todas las personas interesadas los invitamos a dejar las preguntas en el chat de esta transmisión y a quienes nos siguen a través de Facebook pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios. Al final, nuestro grupo de expertos resolverán todas las inquietudes. Bueno, y para entrar en materia, le voy a dar la palabra a Diana Paola Mora. Ella es la subdirectora de gestión y planeación técnica del espectro de la a. Ingeniera Diana, buenos días y adelante. Gracias, Yasmin. Buenos días. Permítanme, voy a compartir la pantalla. Jasmine, por favor, me confirma si estás viendo la presentación. Claro que sí, Ingeniera. Correcto. Bueno. Buenos días. Agradezco a todas las personas que se encuentran conectadas por su participación en el Taller de Espectro de la Agencia Nacional del Espectro. En esta oportunidad realizaré la presentación de los cuatro proyectos que inició la ANE en el año 2021 bajo la metodología de análisis de impacto normativo y de los cuales en el 2021 se publicó para comentarios un documento con la definición del árbol de problema y árbol de objetivos y un documento con la propuesta de alternativas que darán solución a la problemática identificada. Así las cosas en esta presentación abordaré a manera de resumen la identificación del problema el objetivo principal de cada uno de los proyectos y las alternativas que se presentaron para discusión del sector. Y me centraré en la metodología de evaluación de cada una de las alternativas y en la explicación de los criterios que vamos a evaluar con la participación de todos ustedes. Vamos a arrancar con nuestro primer proyecto, que es la maximización del uso del espectro para facilitar el acceso a nuevos actores y promover la conectividad en zonas apartadas. Frente a este proyecto, el documento donde se definió el problema, eh, el árbol con las causas y las consecuencias, fue publicado para comentarios del sector entre el 7 al 29 de julio de 2022. Las personas que no conocen, que no han podido consultar este documento, con el código QR que están observando en este momento en la pantalla, pueden acceder al, al documento publicado para que lo puedan consultar y pues, ampliar más el tema entre la definición del problema y el árbol de objetivos. El problema identificado en este proyecto, ¿cuál fue? Los mecanismos de acceso y condiciones de uso del espectro no siempre satisfacen las necesidades de conectividad en zonas rurales o apartadas, sectores económicos o redes comunitarias. Y el objetivo principal al que apunta este proyecto, ¿cuál es? Recomendar medidas regulatorias para el acceso al espectro radioeléctrico, buscando satisfacer las necesidades de conectividad en zonas rurales o apartadas, en los sectores económicos o en las redes comunitarias. Acá es importante aclarar por qué el objetivo es recomendar. Recordemos que la Agencia Nacional del Espectro es una entidad asesora técnica del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, pero es el ministerio quien expide la normatividad en materia de gestión de espectro. Entonces, por eso el objetivo es recomendar al ministerio la normatividad o las condiciones que deben ser incluidas en los permisos. Frente a las alternativas de solución planteadas para esta problemática, este documento fue publicado para comentarios entre el 27 de diciembre de 2022 hasta el 17 de febrero de 2023. Al igual que en el documento de árbol de problemas, acá en el código QR que ven en este momento en la pantalla, también pueden ingresar al documento para poder encontrar la explicación de cada una de las alternativas. Para este proyecto se plantearon cinco alternativas de solución. La primera alternativa es la flexibilización en el acceso al espectro mediante la sesión para promover la conectividad rural. Esta alternativa con qué se relaciona. Con la sesión parcial, bien sea en áreas geográficas, en bandas de espectro específicos o en periodos de tiempo específicos. Recordemos que la normatividad en materia de espectro ya se encuentra definida, pero acá esta alternativa está enfocada específicamente a que los PRCTs que no tienen asignación de espectro identificado para IMT puedan acceder a la normatividad de sesión y adicionalmente también puedan acceder en aquellos sitios, puedan tener esa sesión en aquellos sitios donde no existe una cobertura de las redes móviles. Nuestra segunda alternativa son las asignaciones regionales, rurales y locales en bandas IMT compartidas con, asignaciones no IMT, con asignatarios no IMT. Perdón. Esta alternativa ¿qué nos representa? Esta alternativa específicamente se centra en la banda comprendida en el rango entre 3.7 a 3.8 GHz. Lo que se está buscando con esta alternativa es que se presente una compartición de espectro para dar soluciones de conectividad regional y local, pero recordemos que en esta banda también se debe realizar un uso compartido del espectro con los asignatarios que en este momento hay del servicio fijo por satélite y del servicio fijo punto a punto. Nuestra tercera alternativa son las asignaciones nacionales en bandas CMT con obligaciones de compartición rural en zonas sin cobertura móvil. Esta alternativa ¿qué me desarrolla? Me desarrolla el modelo que existe en muchos países donde el espectro es o lo usa o se comparte. Con esto lo que estamos buscando es que en esos sitios apartados donde en este momento no hay cobertura móvil, se puede hacer una compartición de espectro por parte de otros proveedores y prestar el servicio de telecomunicaciones móviles en estos sitios. Nuestra cuarta alternativa es un régimen de compartición de espectro e infraestructura activa entre operadores móviles y otros proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Con esta alternativa que buscamos, definir las condiciones a nivel normativo que permita que se pueda hacer esta compartición de espectro, con lo cual el objetivo de esta alternativa también es disminuir los costos en el despliegue de infraestructura y adicionalmente también que los operadores puedan llegar a sitios donde actualmente no están prestando el servicio móvil. Y nuestra quinta alternativa es mantener pues, el estado de las cosas o status quo, como se nombra eh, generalmente a esta alternativa. Bueno, ahora vamos a pasar a la metodología de evaluación de estas alternativas. La metodología de evaluación que vamos a utilizar es el análisis multicriterio. ¿Y por qué análisis multicriterio? Porque esto nos permite, primero, tomar decisiones ágiles entre las diferentes alternativas eh, pues, que, acabamos de que acabé de nombrar. Adicionalmente también el análisis multicriterio me permite contar con una diversidad de criterios, o sea, no es enfocarme exclusivamente en temas de costos o, es, o exclusivamente en un tema técnico, no. El análisis multicriterio me permite mirar aspectos normativos, aspectos técnicos, sociales, ambientales y otros más como los veremos más adelante. Adicionalmente, también me permite combinar apreciaciones tanto cualitativas como cuantitativas. Como vamos a ver más adelante, en los criterios definidos hay criterios que tienen un sustento cuantitativo para su evaluación. Y también fue una de las metodologías que algunos eh, de, los, de las personas que llegaron comentarios nos indicaron que una buena oportunidad era utilizar un análisis multicriterio para la evaluación de las alternativas. ¿Pero qué es este análisis multicriterio? Entonces, El análisis multicriterio me permite identificar la alternativa de mayor desempeño en función de un número limitado de criterios o características deseables de la alternativa de solución. ¿Y cómo estamos en este momento en el proceso de análisis multicriterio? Ya la Agencia Nacional del Espectro definió para los cuatro proyectos los criterios y subcriterios que son los que voy a presentar ahorita de manera detallada para cada proyecto. Y adicionalmente también construyó la matriz de comparación entre criterios y lo que sigue es la evaluación de estos criterios, para lo cual esperamos contar con la participación de todos ustedes en dicha evaluación, dado que para la Agencia Nacional del Espectro es muy importante tener la participación de nuestros diferentes agentes interesados en todos nuestros proyectos. Al final de la presentación de este taller vamos a darles un video en el cual se explica cómo se debe realizar esta evaluación de los criterios por parte de los asistentes. Luego de esta evaluación, ¿qué hacemos? La Agencia Nacional del Espectro hace una valoración de la consistencia de los resultados encontrados en la matriz de ponderadores. Y posteriormente, la agencia hace la evaluación del desempeño de las alternativas de solución para cada uno de los criterios. Con esto, ya tendríamos la definición de la mejor alternativa para dar solución a la problemática que fue identificada. Pero, ¿cuáles son los criterios identificados? Para este proyecto de maximización, se identificaron cuatro criterios. El primer criterio es la complejidad jurídica. Y acá esto es muy importante porque cuando ustedes realicen, nos acompañen en la evaluación de cada uno de los criterios, donde pues van a tener que definir qué criterio es superior a otro de los criterios que ya vamos a ver, es importante que tengan la claridad de qué significa y qué estamos analizando frente a cada uno de los criterios. Entonces, frente a la complejidad jurídica, recordemos que el objetivo del proyecto es recomendar las condiciones normativas al Ministerio TIC. Entonces, por lo tanto, acá en este criterio lo que se estaba evaluando es ese nivel de complejidad que tiene tanto la definición de una normatividad, todo el proceso, como todos conocemos, pues si es un decreto, si es un proyecto de resolución, si se requiere alguna modificación de ley, cada una de estas normatividades tiene un nivel de implementación y una complejidad diferente. Entonces, en este criterio lo que estamos evaluando es. Y cuando revisemos las alternativas, entonces lo que iremos a revisar es ¿Cuál de las alternativas tiene un menor grado de complejidad jurídica en su implementación? El segundo criterio del proyecto de maximización son los requerimientos técnicos y disponibilidad de recursos. Recordemos que acá estamos hablando de compartición, bien sea en una banda específica, en unas bandas que se encuentran ya identificadas para el servicio de IMT o en unas bandas que están asignadas y que no están siendo usadas en algunas regiones del país. Entonces, por lo tanto, acá en este criterio lo que estamos evaluando cuál es la complejidad técnica frente a esos requerimientos técnicos y la disponibilidad también que hay de recursos para definir esas condiciones de... de compartición o también para los análisis que debe adelantar la Agencia Nacional del Espectro para poder hacer esa compartición. Para este criterio, en cada una de las alternativas, lo que va a evaluar la Agencia Nacional del Espectro es cuál de las alternativas tiene un menor grado de complejidad técnica en la implementación. El tercer criterio son los beneficiarios. Acá vamos a mirar en este criterio ¿Qué cantidad de beneficiarios van a existir? ¿Cuántos son los potenciales usuarios del desarrollo de cada una de estas alternativas? Y pues para la definición de la alternativa, lo que vamos a revisar por parte de la ANE es la mayor inclusión de sectores interesados en el acceso y uso del espectro de manera compartida. Y nuestro cuarto criterio del proyecto de maximización es la reducción del impacto ambiental. Recordemos que de acuerdo a nuestra última actualización del plan maestro de gestión de espectro, la actualización que se realizó el año pasado y el plan maestro que está para la vigencia 2022-2026, un tema muy importante que evidenciamos es incluir todos los análisis de impacto ambiental en los estudios que hacemos. Entonces, por eso, como ustedes van a ver, en cada uno de los proyectos estamos incluyendo como criterio la reducción del impacto ambiental. Entonces, acá, en cada una de las alternativas, lo que vamos a evaluar qué alternativa tiene un menor impacto ambiental. Entonces, estos son los cuatro criterios para el proyecto de maximización. Acá esto es simplemente, no me voy a poner a leer la diapositiva, es un resumen. Esta presentación también la vamos a compartir a las personas eh, que están asistiendo en este momento al taller y la publicaremos también en nuestra página web. Acá lo que ustedes encuentran es un resumen de, de los criterios que acabo de indicarles con la explicación y el método que será utilizado para la evaluación de cada una de las alternativas. Importante, eh, les recuerdo que a través del chat estamos compartiendo un enlace para que ustedes evalúen el evento y adicionalmente también para que por favor nos dejen sus datos de contacto, dado que a esos datos de contacto que ustedes nos compartan es donde iremos a remitir tanto la presentación como el formulario en el cual solicitamos su acompañamiento y su participación para la evaluación de los criterios. Bueno, continúo con nuestro segundo proyecto. Nuestro segundo proyecto que fue que inició en el año 2021 es Espectro para la transformación digital de los sectores productivos. Este proyecto el documento de definición del problema con el árbol donde se explican también las causas y consecuencias y se presenta todo el análisis internacional que encontramos para el desarrollo de este proyecto y también el árbol de objetivos, lo pueden consultar en el código QR que tienen en este momento en la pantalla. El problema identificado para este proyecto, ¿cuál fue? barreras en la adopción de soluciones de comunicaciones de acceso inalámbrico de los sectores productivos para el desarrollo de su transformación digital. ¿Y cuál es el objetivo principal que aborda este proyecto? Disminuir las barreras en la adopción de soluciones de comunicaciones de acceso inalámbrico de los sectores productivos para el desarrollo de su transformación digital. Para los que constantemente han seguido pues, nuestras redes y nuestra página web de la entidad, eh, habrán encontrado que durante los años 2021 y 2022, la Agencia Nacional del Espectro mantuvo un contacto constante con las diferentes empresas. Hemos entrado como a involucrarnos con las diferentes empresas y entidades para conocer cuáles son esas necesidades que en materia de espectro requiere Y teniendo en cuenta todas esas reuniones y todo ese proceso que se hizo de conocimiento de los diferentes sectores económicos, fue donde adicionalmente todo eso sirvió para poder nutrir este proyecto y definir nuestro objetivo principal. ¿Cuáles son las alternativas de solución planteadas? Eh, tenemos cuatro alternativas. En la diapositiva que ustedes están observando, pueden ver que para tres de las alternativas hay unas temáticas comunes. que ¿Cuáles son? Cualquiera de las alternativas que sea identificada como la mejor alternativa para ser implementada va a incluir Recomendar obligaciones de hacer que incentiven el despliegue de redes por parte de los operadores móviles comerciales para cubrir las necesidades de algunos sectores productivos estratégicos. Y también va a incluir la realización de cursos virtuales a los sectores productivos sobre mecanismos de acceso al espectro y aplicaciones de radiocomunicaciones. Y para cada una de las alternativas hay un elemento diferencial. ¿El elemento diferencial cuál es? Para la alternativa 2 es definir las condiciones necesarias de compartición para el uso del espectro identificado internacionalmente para IMT por parte de los sectores productivos en bandas de frecuencias con usuarios incompetentes. Para la alternativa 3, ese elemento diferencial es definir las condiciones necesarias para el uso local del espectro IMT de manera exclusiva por parte de los sectores productivos. Y para la alternativa 4 es recomendar las condiciones específicas de compartición de espectro con los sectores productivos en ubicaciones determinadas, las cuales deberán ser incluidas dentro de las asignaciones de espectro IMT de los operadores móviles comerciales. Acá también, ingresando al código QR que ustedes tienen en la pantalla, pueden conocer a detalle pues, la explicación de cada una de estas alternativas. La metodología de evaluación que fue definida también para la evaluación de estas alternativas es el análisis multicriterio. Como había indicado anteriormente, ¿por qué un análisis multicriterio? Primero, por la, porque nos permite tomar decisiones ágiles. O sea, esto es una necesidad que tienen los sectores productivos que nos han estado expresando por muchos años y necesitamos tomar decisiones ágiles sobre cuál es la mejor alternativa que tiene que empezar a ser implementada. Adicionalmente, también porque nos permite incluir criterios normativos, técnicos, ambientales, sociales, etcétera, porque podemos combinar condiciones cualitativas con condiciones cuantitativas y también durante la fase de comentarios a las alternativas, varios de los agentes interesados indicaron que esta metodología era muy importante utilizarla para la evaluación de las alternativas del proyecto de transformación digital. Ahora, ¿cuáles son los criterios de evaluación? Para este proyecto tenemos seis criterios de evaluación. El primero de estos es la complejidad jurídica. Como veíamos en el proyecto de maximización, también va orientada a lo mismo. La carga administrativa y los trámites que se deben adelantar para poder desarrollar esa alternativa que se implementa. Entonces, acá, para la evaluación de la alternativa, lo que se está haciendo es un cálculo del tiempo de la implementación que se estima para el desarrollo de cada una de las alternativas. El criterio 2 de evaluación es la promoción de competencias digitales y acá específicamente a qué hace relación estas competencias digitales. Recordemos que si los sectores productivos tienen acceso a condiciones y acceso a herramientas TIC y ellos pueden desarrollar también temas de conectividad en sus industrias, lo que vamos a generar también es aquí un aumento de competencias digitales. Por lo tanto, lo que se entra a evaluar para cada una de las alternativas es ese porcentaje de competencias promovidas por cada una de las alternativas. Les recuerdo acá que cualquier pregunta, comentario que tengan, pueden hacerla a través del chat para, con el objetivo que al final de la presentación podamos atender sus preguntas. El tercer criterio es la atención de las necesidades de los sectores productivos. Como indicaba hace un momento, la Agencia Nacional del Espectro ha tenido diferentes reuniones con varios de los sectores productivos del país sobre los cuales hemos podido identificar esas necesidades que tienen. Entonces, este criterio que busca poder, al conocer ya esas necesidades, poder conocer con cada una de las alternativas, el porcentaje de necesidades atendidas de acuerdo a la implementación de la mejor alternativa que sea la definida. El cuarto criterio es la innovación en los mecanismos de uso del espectro. Pensemos que cuando hablamos de la flexibilización en el espectro, esto involucra esa palabra flexibilización que me involucra, entonces me involucra pues diferentes conceptos. Uno de estos es el cómo. Este cómo que implica los requisitos técnicos que deben cumplir los diferentes proveedores para poder acceder al espectro. También otro de los aspectos relacionados es el cuánto, es decir, el costo que tiene el espectro en el momento de su asignación o si es un espectro de uso libre. El cuánto, ese cuánto que implica la duración del proceso de asignación y también la duración del permiso que se entregaba al asignatario y el quién, que son las condiciones que debe cumplir quien se presente a un proceso de asignación de espectro. Entonces, teniendo en cuenta estas condiciones, lo que se va a hacer para evaluar cada una de las alternativas es que con un juicio de expertos se va a revisar cuál es una de las cuál la alternativa es la más innovadora y por qué la más innovadora? Porque me va a impactar el cómo y el cuánto o porque me va a impactar el cómo, el cuánto y el quién, ¿Sí? A medida que veamos esa transformación en la forma natural que se ha venido siempre haciendo todo el proceso de asignación de espectro, aquí vemos que estamos innovando en cada una de las alternativas. Entonces, es así como se va a realizar la evaluación para las alternativas respecto a este criterio. Nuestra quinta alternativa es la protección ante interferencias. Entonces, veíamos al principio cuando revisábamos las alternativas, pues que acá estamos hablando de un uso compartido de espectro, bien sea de espectro que ya se encuentra asignado o de espectro que se debe empezar a compartir en dif entre diferentes asignatarios con eh, los sectores económicos. Entonces, dependiendo del uso de las bandas de frecuencias, bien sea las que ya se encuentran asignadas o que están siendo asignadas a otros servicios, tenemos que entrar a revisar si la introducción de redes móviles privadas de última generación implica el uso de mecanismos de convivencia entre usuarios, es decir, si hay que definir condiciones técnicas adicionales para que los usuarios que, operan en una, que lleguen a operar en una misma banda pues no se generen interferencias. Entonces, también acá, en este criterio, para cada una de las alternativas con un juicio de expertos, vamos a evaluar el nivel de complejidad de la convivencia involucrada en cada alternativa. Y nuestro sexto criterio, que igual como les indicaba anteriormente, es el impacto ambiental, que es transversal a todos nuestros proyectos, acá lo que vamos a revisar para la alternativa es el cálculo estimado de la huella de carbono relacionada con cada alternativa. Eh, igual que en el, en el proyecto anterior, pues acá ustedes encuentran un resumen de cada uno de los criterios con una explicación del enfoque y el método que se va a utilizar para evaluar las alternativas. Importante acá eh, tener claridad en la definición de cada uno de los criterios, dado que como indicaba anteriormente, el objetivo que busca este taller es que ustedes conozcan los criterios y posteriormente nos puedan ayudar a evaluar estos criterios en unos formularios que les vamos a compartir al final del evento. Vamos con nuestro tercer proyecto. Nuestro tercer proyecto es Espectro para atender el crecimiento futuro y la masificación de aplicaciones IoT. Les recuerdo también que es muy importante que diligencien el formato de evaluación del evento y nos dejen sus datos de contacto para que les podamos compartir los formularios donde solicitamos que nos ayuden a la evaluación de los criterios. Bueno, para nuestro proyecto de Espectro, para el desarrollo de IoT, este proyecto también tuvo una publicación del documento de definición del árbol del problema y árbol de objetivos entre el 21 de julio de 2022 al 22 de agosto de 2022. Las personas que quieran complementar, conocer a fondo el árbol de problema con sus causas, consecuencias y todo el análisis internacional que se realizó. Pueden ingresar al código QR que se encuentra en este momento en pantalla y ampliar la información sobre el problema y el objetivo principal. ¿Cuál fue el problema identificado en el proyecto de IoT? Incertidumbre sobre si las condiciones técnicas y normativas son suficientes para el desarrollo de IoT en Colombia. ¿Y cuál es el objetivo principal? identificar las condiciones técnicas y normativas necesarias que promuevan el acceso al espectro para el desarrollo de IoT en Colombia. Adicionalmente, para este proyecto eh, se publicó el documento de alternativas, el cual fue publicado entre el 27 de diciembre de 2022 al 17 de febrero de 2023. En este documento ustedes pueden encontrar el desarrollo de las alternativas las alternativas identificadas para este proyecto fueron cuatro alternativas como ven en la diapositiva nuestra primera alternativa pues es dejar las cosas como están o status quo y en las otras tres alternativas hay un elemento común ese elemento común que es el observatorio de espectro para iot y otro de los elementos comunes para las tres alternativas es estrategia de divulgación sobre las alternativas de uso de espectro para la implementación de IoT en Colombia y el nivel de ocupación eh, georreferenciación de espectro no licenciado. Es decir, este observatorio lo que buscamos es que se convierta en una estrategia para la divulgación de la información de IoT. Este, como les indicaba, es un elemento común a las tres alternativas, pero hay un elemento también que es común a, a las alternativas 2, 3 y 4 y son las recomendaciones a entidades competentes para que el gobierno incentive en el sector productivo la digitalización de sus procesos y adopción de mecanismos de ciberseguridad. Ahora, ¿cuáles son los elementos que son únicos en cada una de las alternativas? Para la alternativa 3, el elemento acá diferente es identificar rangos de espectro para redes privadas 4G eh, y 5G y identificar rangos de espectro para redes comerciales 5G en el caso de la alternativa número 4. Eh, me acaban de informar que desafortunadamente en este momento el chat de Facebook no, es, no está habilitado, tenemos algún problema con la plataforma, pero los invitamos a que nos dejen sus comentarios a través del chat de Teams. Igual todos los comentarios van a ser revisados. En caso de que las personas no puedan acceder a Teams y solamente estén haciendo seguimiento a través de eh, Facebook, de nuestra plataforma de Facebook, también pueden enviarnos sus comentarios o las observaciones que tengan al correo contáctenos .co. Les pedimos excusas pues, por el problema que tenemos con la plataforma de Facebook. Bueno, entonces, ingeniera, como les decía, ingeniera, ingeniera. las alternativas 3 y 4 son las que tienen elementos diferenciadores frente a la identificación de rangos de espectro para este desarrollo de, de redes privadas o comerciales. ¿Cuál es la metodología de evaluación que vamos a utilizar en este proyecto de IoT? El análisis multicriterio. ¿Por qué? porque nos permite tomar decisiones ágiles entre distintas alternativas. Adicionalmente, porque como lo indicaba anteriormente y como lo han visto también en los criterios que han sido definidos para los dos proyectos que ya revisamos, nos permite definir criterios normativos, técnicos, sociales, ambientales. Entonces, ¿esto qué nos lleva? Nos lleva a que tengamos mayor número como de condiciones para poder evaluar esa alternativa. Otra de las causas por las cuales también estamos eh, utilizando el análisis multicriterios, es porque podemos combinar elementos cualitativos y elementos cuantitativos. En el caso específico de IoT, eh, dado que requerimos tener conocimiento sobre costos de despliegue de infraestructura, eh, estamos haciendo como una consulta a los diferentes, bien sea empresas, fabricantes, frente a costos en el despliegue de esta infraestructura, ¿para qué? Para poder contar con ese elemento cuantitativo. Entonces, por eso, en todos estos ejercicios de análisis de impacto normativo, esta metodología, pues lo que exige es un trabajo conjunto de gobierno con las diferentes entidades. Y aquí también pues, les solicitamos el acompañamiento y la entrega de la información porque para nosotros es muy importante poder contar con esta información para que no sean solo temas cualitativos los que se analicen en este análisis multicriterio, sino poder también contar con información cuantitativa. Bueno, y otra de, de las condiciones para utilizar el análisis multicriterio es porque en el documento que se publicó para comentarios de las propuestas alternativas, varios de los agentes interesados nos indicaron que el análisis multicriterio podía ser el método de evaluación elegido para hacer el análisis de las alternativas. Ahora... ¿Qué criterios de evaluación estamos incluyendo en este proyecto? Tenemos seis criterios de evaluación. El primer criterio de evaluación es el de costos de inversión y oportunidad. Y este criterio se divide en dos subcriterios. El primero, costos de asignación de espectro. Y el segundo, costo de despliegue de red. Frente al primer tema de costos de asignaciones de espectro, eh, pues lo que vamos a revisar son los menores costos relacionados con la asignación del espectro. Acá pues esta información eh, la tiene la Agencia Nacional del Espectro. Pero frente al tema de costos de despliegue de redes es donde, como les indicaba anteriormente, estamos en este momento sacando unos requerimientos para poder contar con la información de infraestructura, costos administrativos y demás que se requieren para el despliegue de IoT. Y también acá el análisis de la alternativa estaría relacionado con los menores costos asociados al despliegue de las redes. Nuestro segundo criterio es la conectividad para redes IoT y la disponibilidad del servicio. Entonces, acá, ¿qué es el enfoque que tenemos frente a este criterio? Lo que buscamos con este criterio es poder definir el posible incremento de la conectividad generada por la implementación de la alternativa que se defina. ¿Y qué es lo que vamos a evaluar en cada una de las alternativas? ¿Cómo se aumenta esa conectividad para los sectores económicos y los ciudadanos con el desarrollo y con la conectividad de redes IoT? Nuestro tercer criterio de evaluación es el acceso y uso de espectro para masificación de IoT. Entonces, acá, ¿cuál es el enfoque que le estamos dando? El posible incremento del acceso y uso del espectro por la implementación de la alternativa de solución. ¿Y cuál es el método que se va a utilizar para la evaluación? Es conocer para cada una de las alternativas la mayor disponibilidad de dispositivos para la implementación de aplicaciones IoT. Nuestro cuarto criterio de evaluación para el proyecto de IoT es la información y condiciones claras para el desarrollo y uso de IoT. ¿Cuál es el enfoque de este criterio? El enfoque es contar con información y condiciones claras de uso para la implementación de aplicaciones IoT. Como ustedes recordarán, en las alternativas hay un elemento común y es poder contar con un portal donde se pueda tener toda la información de despliegue de IoT. Por eso, este criterio es importante frente al desarrollo de cada una de las alternativas. Adicionalmente, ¿cuál es el método para la evaluación? Cada una de las alternativas vamos a identificar cuál es la que se requiere una menor necesidad de una reglamentación especializada y detallada de condiciones de uso del espectro para aplicaciones IoT. Esto también, ¿por qué? Porque esto nos genera mayor flexibilidad y una mayor oportunidad en las decisiones que adopte la Agencia Nacional del Espectro. Nuestro quinto criterio es el grado de desarrollo en la implementación de aplicaciones IoT, donde el enfoque de este criterio es el grado de desarrollo de aplicaciones, uso de analítica y demás elementos necesarios para la masificación de IoT de cada alternativa. Y el método que utilizaremos de evaluación para cada una de las alternativas es identificar la mayor implementación de aplicaciones IoT en los procesos productivos y de ciudadanía. Y nuestro sexto criterio, que también está relacionado con todo el tema ambiental, es el uso de energía. Entonces, acá lo que vamos a evaluar para cada una de las alternativas es la demanda energética en la implementación de soluciones IoT en los sectores económicos y ciudadanía. Al igual que en los anteriores proyectos, acá ustedes ven un resumen de los criterios con la explicación del enfoque y el método que va a ser utilizado para el análisis de cada una de las alternativas. Nuevamente les recuerdo que el objetivo de este taller es poder... Eh, presentarles cada uno de estos criterios para que ustedes posteriormente a la finalización del taller nos puedan acompañar y nos puedan apoyar en la evaluación de cada uno de los criterios para lo cual estaremos compartiendo unos formularios de cada uno de los proyectos ya pues cada una de las personas que asisten hoy en día a este taller definirán si están interesados en hacer la evaluación de los criterios para los cuatro proyectos o quieren de relacionar solamente el proyecto de IoT y es en, ese en el que quiere participar, entonces solamente diligencia en ese formulario. Eso sí, pues ya depende también del sector en el que esté cada una de las personas que participan en el taller o de las necesidades que vean también como usuarios también de los servicios de telecomunicaciones. Nuestro cuarto y último proyecto es espectro para redes de transporte de datos de alta capacidad bajón. Este proyecto también se publicó el árbol del problema con las causas y consecuencias y el árbol de objetivos entre el 28 de julio al 26 de agosto del 2022. El problema definido para este proyecto son las condiciones actuales de planificación y asignación de espectro para enlaces bajo no son suficientes para brindar la conectividad a mediano y largo plazo. ¿Cuál es el objetivo principal del proyecto? Identificar las condiciones técnicas necesarias para la planificación y asignación de estos enlaces bajo que suplan las necesidades futuras en el transporte de datos de alta capacidad. Quien esté interesado también en ahondar más sobre la definición del problema y el objetivo principal a través del código QR que está en este momento en pantalla, pueden acceder al documento que fue publicado para comentarios de los diferentes agentes interesados. ¿Cuáles son las alternativas planteadas en este proyecto? Entonces, aquí eh, bueno, tenemos nuestra alternativa 6, que es el status quo, pero para las otras 5 alternativas hay un elemento común. Este elemento común que es recomendar mejoras a los mecanismos de acceso al espectro y realizar una propuesta de modificación a los parámetros de valoración actual para el cálculo de la contraprestación por el acceso y uso al espectro para enlaces fijos punto a punto. Este eh, elemento, que como les indicaba, es transversal para las cinco alternativas. Tiene un, un tema adicional y es que, pues recordemos que en el año 2020 el Ministerio expidió, la, perdón, no 2020, 2019, el Ministerio expidió la resolución 2734 a través de la cual se definieron nuevas condiciones para los parámetros con los que se definen los valores de contraprestaciones que pagan los asignatarios de espectro para los enlaces fijos punto a punto. Entonces, teniendo en cuenta que ya tenemos una normatividad que fue expedida, que ya tenemos pues, un par de años de la implementación de esta normatividad, entonces, para la evaluación de esta alternativa, de este punto común de las alternativas, ya tenemos un elemento adicional y es el análisis ex post que estamos realizando, que estamos adelantando para poder analizar esa propuesta de modificación que se va a realizar frente a los parámetros de valoración. Y en ese análisis ex post, pues como todos los análisis, ¿qué se, qué se está revisando? Primero, ¿cuál, ¿cuál ha sido el impacto de esa reducción que hubo en el valor de las contraprestaciones en ciertos departamentos? Recordemos que las condiciones establecieron fue de reducción de la mayor reducción se realizó en ciertos departamentos entonces estamos analizando el impacto si eso sí generó esa reducción generó que exista un mayor despliegue de infraestructura para la prestación del servicio fijo punto a punto y también pues estamos revisando cómo se ha movido este servicio, es decir, cuál ha sido su evolución, cuáles son las bandas que más están utilizando, cómo han sido las cancelaciones, eh, quiénes son los que más están utilizando el espectro punto a punto. Entonces, en la evaluación de estas alternativas, no solamente vamos a, a tener como ese análisis de alternativas, sino también un análisis ex post, que es muy importante frente a cualquier pues, norma que expida el Estado. Bueno, ahora... ¿Cuáles son los puntos, también hay otro punto común, a cuatro alternativas? Eh, no, perdón, discúlpenme. A los puntos que son diferentes para cada una de las alternativas. Entonces, tenemos, frente a la alternativa 2, estamos hablando de identificar espectro específicamente para las bandas D y para la banda W. ¿Esto por qué? Porque lo que hemos encontrado en experiencias internacionales es que hay muchos países que están haciendo eh, los procesos de asignación también en estas bandas. Para la alternativa 3, lo que el elemento acá diferencial en esta alternativa es analizar nuevas bandas que podrían contribuir con el incremento de la oferta de espectro para enlaces fijos punto a punto. ¿Esto qué nos implica? Obviamente, si esta llegara a ser la alternativa elegida, pues ya verificar cuál es el uso de espectro en cada una de las bandas y poder identificar nuevas bandas. Frente a la alternativa 4, ese elemento diferencial... Es la identificación de condiciones orientadas a aumentar el uso de la banda E para atender las necesidades de transporte de datos. Recordemos que los procesos de selección objetiva actualmente incluyen ya la banda E, entonces acá no estamos hablando de incluir la banda, sino identificar esas condiciones de estos procesos de selección objetiva para ver qué podemos mejorar y que se aumente el uso de esta banda en el país. Y para la alternativa 5, el elemento diferencial es identificar las condiciones necesarias para el desarrollo y la implementación del autobahol por parte de los diferentes proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Eh, si están interesados en ahondar más frente a la explicación de cada una de las alternativas, los invito a que a través del código QR accedan al documento y ahí encontrarán la explicación, los beneficios bueno, de cada una de las alternativas que están acá pues relacionadas de manera general en esta diapositiva. Ahora, ¿cuáles son los criterios? Ah, bueno, primero, eh, ¿por ¿cuál es la metodología que vamos a utilizar? El análisis multicriterio. Entonces, pero recordemos que este proyecto tiene la combinación análisis multicriterio y análisis post de la resolución 2734 de 2019. Análisis multicriterio, pues ya lo he dicho varias veces, es más ágil, nos permite incluir diferentes criterios y varios agentes del sector nos dijeron que era una buena metodología para hacer la evaluación de las alternativas. ¿Cuáles son los criterios que vamos a evaluar en este proyecto? Celeridad en los trámites y actividades. En esto lo que buscamos, o sea, ¿a qué se refiere esta celeridad? obviamente en la reducción en el tiempo de respuesta de los trámites asignados a los procesos de selección objetiva de los enlaces fijos punto a punto. Y para la evaluación de cada una de las alternativas, lo que vamos a hacer es una estimación de tiempos que requeriría cada una de las alternativas que se están proponiendo. Ahora, el criterio 2 que es disponibilidad de equipos. Entonces, acá lo que para este criterio lo que implica es que se encuentren equipos disponibles para cada una de las alternativas de solución. Nada seamos con definir que la banda D y la banda W pues serían las, las bandas opcionales para poder hacer un proceso de selección objetiva. Pero si no hay un ecosistema de equipos aún definido, entonces pues no sería posible la implementación de esta alternativa. Por eso este criterio es muy importante frente a este proyecto de Bajor. ¿Y qué es lo que vamos a hablar para cada una de las alternativas? Como lo decía, que existan equipos dependiendo de cada una de las alternativas, que ustedes veían que para tres alternativas hay diferenciación entre las bandas o el acceso que se va a tener. Nuestro tercer criterio, también asociado con todo el tema de medio ambiente, es el criterio de sostenibilidad. Este está relacionado con el impacto ambiental producto del consumo de energía para cada una de las alternativas. ¿Y qué es lo que vamos a calcular acá? Un estimado de la huella de carbono en cada una de las alternativas. Nuestro cuarto criterio es la viabilidad de implementación, es decir, tenemos que revisar para cada una de esas alternativas cuál es la que tiene una mayor viabilidad, una mayor rapidez para poder expedir una normatividad o condiciones para el proceso de selección objetiva para cada una de estas alternativas. Nuestro quinto criterio es la cantidad de espectro disponible para enlaces punto a punto. Entonces, recordemos que tenemos frente a diferentes bandas, tenemos banda D e y W, tenemos buscar otras bandas que se puedan identificar para punto a punto, tenemos banda E y tenemos espectro para bajón. Entonces, acá en este criterio, pues lo que tenemos que revisar es la cantidad de espectro que se encuentra disponible, por lo tal... Para cada uno del análisis que realizará la Agencia Nacional del Espectro de cada una de las alternativas, vamos a, re, a hacer una revisión de esa cantidad de espectro disponible en cada una de las bandas según la alternativa. Y nuestro último, eh, mentiras, perdón, son cinco criterios, no seis. Eh, en la diapositiva, ustedes, igual que en los anteriores proyectos, pues encuentran el resumen de cada uno de los criterios con el enfoque y con el método. Nuevamente, los quiero invitar para que diligencien nuestro formulario para nosotros es muy importante que nos dejen sus datos de contacto, no solamente pues, por la evaluación que nos hacen a este tipo de eventos que organizamos desde la Agencia Nacional del Espectro, donde estamos dando a conocer el avance de nuestros proyectos, sino también porque en esos datos de contacto que nos dejen les vamos a poder compartir el formulario para la evaluación de los criterios. Les agradezco mucho por su participación y le doy la palabra a Yasmin. Gracias. Gracias, ingeniera. Bueno, ella es Diana Paola Morales Mora. Ella es nuestra subdirectora de gestión y planeación técnica del espectro del la. AR. Bueno, queremos invitar a las personas que nos siguen a través de Facebook que pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios y les pedimos excusas ya a las ya personas. Bien, ya que disculpa, estás... no te estamos escuchando. Ingeniera, creo que eh, tenemos algunos inconvenientes, pero lo que me indican es que estamos eh, al aire y si sí se escucha, quería comentarles y hacerles una claridad y es que tenemos unos inconvenientes es a través de esta, la plataforma Teams a quienes nos siguen en esta transmisión. Les queremos decir que nos pueden enviar sus dudas y preguntas sugerencias al correo contáctenos arrobaane.gov.co para darle respuesta y también les enviaremos oficialmente la evaluación de este taller por eso invitamos a las personas que nos siguen a través de facebook que pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios para que nuestro equipo de producción y nuestro panel de expertos de la ANE puedan dar respuesta a estas preguntas. También les vamos a compartir en el chat a las personas que nos siguen en Facebook el enlace, el formulario de satisfacción de este taller. Es muy importante que ustedes lo diligencien porque así nos permiten evaluar y mejorar todos estos procesos de formación. Recuerden también que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Twitter e Instagram. Nos van a encontrar como arroba piso colombia en Facebook como arroba ane.colombia. Y en LinkedIn como agencia nacional del espectro. Entonces, nuevamente le recomendamos y le recordamos a todos que eh, seguimos nuestras, um, respondiendo las preguntas que nos pueden hacer a través de la plataforma Facebook. Ahí en la caja de comentarios pueden dejar sus inquietudes y dudas y con gusto las atenderemos. Para quienes nos siguen a través de la transmisión en Teams, pues vamos a debilitar el correo contáctenos ane.gov.co para que allí puedan dejar sus inquietudes, las cuales serán dadas y tendrán sus respuestas. Bueno, ahora los vamos a dejar con un corto video que resume cómo se puede diligenciar los formularios de los proyectos de los cuales hemos hablado en el día de hoy. Recuerden que después de este último segmento vamos a resolver todas las inquietudes de cada uno de ustedes. la agencia nacional del espectro adelanta cuatro proyectos de alta importancia espectro para atender el crecimiento futuro y la masificación de aplicaciones IoT; maximización del uso del espectro para promover la conectividad en zonas desatendidas espectro para redes de transporte de datos de alta capacidad bajo espectro para la transformación digital de sectores productivos estos serán evaluados a través de la metodología de análisis multicriterio que consiste en identificar la alternativa de mayor desempeño, alternativas de solución y escalas de importancia. La estandarización del proceso consta de descripción del contexto de decisión, identificación del problema, los objetivos generales y específicos y los agentes involucrados, identificación y desarrollo de las alternativas de solución. Descripción de los criterios y subcriterios. Construcción de la matriz de comparación entre criterios de evaluación para establecer su importancia relativa. Valoración de la consistencia de los resultados encontrados en la matriz de ponderadores. Evaluación de desempeño de las alternativas de solución para cada uno de los criterios establecidos con el fin de encontrar la solución óptima. Esta estandarización para identificar la alternativa de mayor desempeño la verá al detalle al momento de diligenciar el formulario. Recuerde tener en cuenta los siguientes pasos. Ingrese al enlace y registre la información correspondiente. Acepte el tratamiento de datos personales. Digite el nombre y tipo de organización a la cual representa. Escriba su nombre, apellido, cargo o rol que desempeña dentro de la organización correo electrónico y número telefónico. Haga clic en Siguiente y diligencia a la sección Importancia Relativa de Criterios. Aquí encontrará una serie de preguntas con las que hará una comparación entre los criterios de evaluación según el formulario de cada proyecto. Al finalizar cada formulario, encontrará una sección de comentarios o sugerencias. Recuerde dar clic en Enviar. Bueno, nuevamente ofrecemos disculpas a todas nuestros las personas que están conectadas a través de la transmisión por Teams porque tuvimos unos inconvenientes técnicos y no se pudo habilitar el chat para las preguntas. Igual nuevamente les recordamos el correo que tenemos habilitado para que nos envíen sus preguntas a través de contáctenos .co y desde allí vamos a poder eh, presentarle la respuesta a cada una de sus inquietudes a través de nuestros profesionales, el equipo técnico y todo el personal que hace parte de la subdirección de gestión y planeación técnica del, del, del espectro de la ANE para atender todas las solicitudes de cada uno de, de las personas que tengan a bien tener alguna duda y nosotros poder eh, darle respuesta a esas inquietudes. También se les va a hacer llegar la presentación que hizo en su momento y a través de esta transmisión la ingeniera Diana Paola Morales Mora, su directora de gestión y planeación. También se les va a enviar el link para que nos colaboren con el diligenciamiento de la evaluación de este proceso, de esta herramienta de transmisión de la información. Y quería preguntarle al equipo si tenemos alguna pregunta a la cual vamos a dar respuesta o podemos dar por finalizada la sesión en el día de hoy. Bienvenida, Diana. Ya eh, Jasmine, perdón, discúlpame un segundo, porque sí, como hemos tenido problemas con el chat, estamos verificando en Facebook qué preguntas okay. hay. Ok, bueno, me acaba de llegar una pregunta de Jaime Hernán Caicedo. Dice, cordial saludo desde Cenicaña. Se ha hecho diferenciación entre las aplicaciones para el sector rural y las ciudades? Lo digo porque en el campo no solo se requiere internet en las casas, sino en el campo como tal. Esta es una pregunta especialmente dedicada a la necesidad que tiene la población de la conectividad, especialmente en el sector rural. Ingeniera, ¿qué podemos decir eh, sobre, este, sobre este tema, sobre este aspecto? Le vamos acá a dar la palabra al ingeniero José Francisco para que nos pueda complementar el tema, dado que esto está relacionado con el proyecto de maximización. Ok, mi ingeniero, por favor, nos habilita cámara y micrófono. Muchas ¿Me escucha? Se escucha? ¿Sí? Perfectamente. Sí, bien, bien. Bueno, eh, en cuanto a la diferenciación para aplicaciones en, en zonas urbanas o zonas eh, rurales, digamos que el, pro, el proyecto de maximización, más allá que diferenciar aplicaciones, eh, lo que busca es precisamente como fomentar el, el, el uso eh, de conectividad en aquellas zonas donde en este momento no, no, no, no, no se encuentra, no sale una conectividad por parte de los de prestadores de servicios de telecomunicaciones convencionales. Más allá de pensar en que en llevar internet, es llevar cualquier aplicación que pueda permitir una conectividad, no solo a las casas, sino al campo o para sectores eh, productivos o, o, o, o, o verticales. Entonces, eh, digamos que el, el proyecto se se, se se ve desde un ámbito general eh, sin diferenciar qué tipo de aplicación, no únicamente focal internet sino cualquier tipo de conectividad que se pueda desplegar en zonas rurales. No sé si di respuesta a la pregunta. Muchas gracias, ingeniero. De todas maneras, eh, le vamos a dar respuesta oficial a la persona que hizo la pregunta. Recordemos que eh, nos pueden seguir también a través de nuestras redes sociales. Institucionales en Twitter e Instagram nos encuentran como ANE-Colombia, en Facebook como ANE.Colombia y en LinkedIn como Agencia Nacional del Espectro. Entonces, en este momento queremos nuevamente reiterar nuestras excusas a las personas que nos siguen a través de la plataforma Teams porque el chat no fue habilitado. Sin embargo, si tienen algún tipo de eh, pregunta o sugerencia, lo pueden hacer a través del correo institucional de la ANE contáctenos arroba ane.gov.co. Quería saber si tenemos alguna otra pregunta a través de nuestro chat de Facebook, donde también les vamos a dejar el link para la encuesta en la cual ustedes pueden evaluar eh, esta actividad y así nos van a ayudar a mejorar todos nuestros procesos al interior de la ANE. Entonces queremos eh, decirle a nuestras personas. Señora, sí, ingeniera. Jasmine, es que tenemos unas preguntas a través de, de Facebook. Entonces, nos están preguntando eh, por dónde encontrarán los enlaces a los formularios para los proyectos a los correos de las personas que se inscribieron para este taller, que diligenciaron el formulario y que asistieron, vamos a compartir estos formularios, adicionalmente también vamos a compartir la dirección donde va a quedar cargado el video que les presentamos al final de la presentación. Eh, bueno, nos están dejando también acá correos electrónicos para remitir eh, los formularios. Muchísimas gracias. También remitiremos a esos correos electrónicos los formularios. Eh, nos están preguntando también que si se pueden conocer los costos del espectro antes de que sean adjudicados. Entendemos que esta pregunta está relacionada con los procesos eh, para bandas identificadas y donde el proceso de selección es el mecanismo de subasta, entonces, acá, pues, recordar que las competencias que tiene la Agencia Nacional del Espectro es el acompañamiento al ministerio en la definición de parámetros para la valoración del espectro, pero es el ministerio TIC quien define el valor del espectro y, pues, ya en dos procesos define si se hace, si se pone a conocimiento ese costo del espectro o no. Para los demás servicios, eh, el ministerio tiene al, al servicio de todos los interesados una herramienta que es el tarificador. Si alguien, por favor, pudiera, pudiera compartir a través de Facebook la dirección donde pueden ingresar las personas. Y ahí lo que la persona hace para los diferentes servicios, el proveedor de redes y servicios, es poder hacer como una autoliquidación de las contraprestaciones que debe pagar al ministerio. Eh, y no, no tenemos, ah, perdón, estoy, discúlpeme, pero es que estoy revisando el Facebook. Listo. No, no tenemos más preguntas en Facebook. Jasmine, muchísimas gracias. A usted, ingeniera, y a todo el equipo que estuvo pendiente para dar respuesta a las inquietudes de las personas que nos siguen igual también esa transmisión va a quedar en nuestro canal de YouTube. Posteriormente, cuál va a ser subido al canal de YouTube para que las personas también puedan, eh, que no pudieron participar en esta transmisión en vivo, puedan tener la información a través de esta red social. Entonces, gracias a todas las personas que nos acompañaron durante esta transmisión, recuerden diligenciar el formulario de satisfacción de este taller y así nos ayudan a mejorar nuestros procesos. Asimismo, los invitamos nuevamente a seguirnos a través de nuestras redes sociales para conocer toda la información de la Agencia Nacional del Espectro. Entonces, en Twitter e Instagram nos encuentran como arrobaane -de -piso colombia en Facebook como arrobaane.colombia y en LinkedIn como Agencia Nacional del Espectro. Gracias a todos y les deseamos un resto de día muy feliz y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.